hola buenas tardes rosemary tapia hoy día del estudiante su escritora quiere felicitar a los estudiantes del centro de educación básica general roberto cibala en río luis perapa y qué mejor felicitación que una exhortación a la lectura. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen cuáles son los mejores estudiantes de su colegio, son lectores. Ustedes quieren ser lectores y triunfar en la vida porque recuerden que la lectura es de herramienta de capacitación. La lectura les hace adquirir destrezas como la comprensión lectora, se expresan de manera verbal y escrita, de manera coherente, de manera clara. Eso hace que ustedes a la hora de estudiar comprendan los textos de cualquiera de las materias que ustedes estén dando. Porque son lectores. No van a tener que leer y leer una y otra vez, decidanse ya a ser lectores, pero su escritora les va a decir cómo fomentar el hábito de la lectura, cómo establecer ese hábito, como el hábito de bañarse, como el hábito de comer, de jugar videojuegos. Ustedes van a asignar una hora del día, la misma hora y van a leer por 20 minutos, todos los días por 21 días, tres semanas, el libro que más les guste, aunque ya lo hayan leído, porque tiene que atraparlos la lectura. Una vez que pasen esos 21 días, el día número 22 a esa hora, ustedes van a tener que leer, porque ya establecieron el hábito de la lectura. Los hábitos se establecen repetitivamente en 21 días. Y cuando ustedes sean lectores, el mundo va a cambiar. Va a ser un antes y un después. Antes eran estudiantes, ahí más o menos, ahora van a ser excelentes estudiantes. Porque los que son buenos estudiantes, ya tienen el hábito de la lectura. Entonces, jóvenes, desde acá de Panamá, mi salud no me permite desplazarme, a latitudes lejanas. Por eso desde la distancia de un clic yo estoy ahí con ustedes. Y el que tenga internet los primeros sábados de enero a noviembre, el primer sábado del mes a las tres de la tarde, ustedes le preguntan a la profesora Nidia Guerra, que quiero mandarle un saludo, que fue la que me contactó. Ella les da mi celular y yo les doy mi clave de Zoom porque yo abro el Zoom todos los meses para conversar con mis lectores. Para ustedes hay novelas como Roberto por el buen camino, Niña Bella, Los Ángeles del Olvido, El arco iris sobre el pantano, Un grito desde el silencio, muchísimas novelas que puedes leer. Así es que un fuerte abrazo y felicitaciones hoy día del estudiar. Hey, niña Bella, Bella. Mi niña bella. Bella, bella, bella bella, tú eres mi princesa ¿Dónde estaba tan bella? Porque eres bella Mi niña bella ¿Quién diría que te iba a ti me encontraras? Bella, no temas que yo te junto a ti aunque yo sea del ghetto te puedo amar Aunque me cuesta aceptar en la vida de vuelta En uno de esos giros me dejó a la más, más bella. bella tú eres mi princesa ¿Dónde estabas tú tan bella? Porque eres bella, mi niña bella Desde hoy me declaro tu héroe del ghetto personal Mientras los sueños para uno se deshacen Para otro se rehacen Game over in